Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A mí muy bien y a vos. Bueno, eh, <ríe> terrible, terrible. Centro Aprender Astrología fácilmente com. Ahí es donde tenés que ser miembro y también tenés que sumarte a t. ME barra curso de astrología, o sea, en Telegram, en el grupo de Telegram. No tenés Telegram, bájatelo al teléfono, ¿qué estás esperando? Es una red social magnífica, y ahí somos más de 600 en ese grupo, y ahí podés aprender astrología desde cero, y muy fácilmente, y con la ayuda de muchos compañeros, muchos compañeros que, como en este caso, eh, van eh, haciendo... Eh, ellos mismos el trabajo, este trabajo de los nodos, las tres palabras claves para el nodo norte y tres palabras claves para el nodo sur, eh, lo, lo hicieron ellos, seis de ellos. En este caso fue Elena Caballero. Ayer me olvidé de darle el crédito a Débora Maestre. Eh, gracias, Débora Maestre. Gracias, Elena Caballero. Eh, gracias a la Níquil de Par que hizo en Aries y gracias a Vero Quesada que lo hizo en Géminis. Bueno, vamos ahora con Nodo Norte en Cáncer. Nodo Norte en Cáncer, eh, ¿qué venís a aprender?, el sentido de pertenencia. Venís a desarrollar el sentido de pertenencia. Las raíces. ¿Sí? Eh, y la... ...contención, me tuve que poner los lentes... ...no quería ponerme los lentes... ...pero no veía, ¿qué le voy a hacer? ...a ver si así veo o no... ...mejor me dejo los lentes... ...si no voy a decir cualquier cosa... ...sentido de pertenencia, raíces y contención... ...son las tres palabras claves... Eh, ...que es lo que venís a desarrollar... ...¿qué traes como herramienta? Nodo sur ...en capricornio, en el otro extremo... ¿Qué traes estabilidad... ¿Qué traes mucha seguridad... Y que tenés el éxito asegurado. Eso es lo que traes como herramientas para desarrollar ¿qué? el sentido de pertenencia, las raíces y la contención. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. ¿Dónde? Acá, por donde me estés viendo. Por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Telegram. Donde estés viéndome, ahí... Me vas a encontrar, porque el que me busca me encuentra. Chao, hasta mañana con Nodo Norte en Leo.